Milton Friedman nació en Nueva York el 31 de junio de 1912 y murió en San Francisco el 16 de noviembre del 2006. Fue un estadístico economista e intelectual estadounidense de origen judío que trabajó como profesor de la Universidad de Chicago. Liberal y defensor de su doctrina sobre el libre mercado, realizó contribuciones importantes en los campos de economía y estadística. En 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. Fue miembro del Partido Republicano. Sus postulados fueron la base de las políticas neoliberales que se establecieron en algunos países en la década de los 80. Fueron adoptadas por el gobierno chileno del general Pinochet, por el gobierno de Ronald Reagan y por el de Margaret Thatcher, de hecho, en las ideas de Friedman y en general de la Escuela de Chicago se halla el fundamento teórico del denominado neoliberalismo actual. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos económicos internacionales basan sus estudios y proyectos en el fundamento teórico desarrollado por Friedman.